Hola, mi nombre es Gerardo Muñiz Medina y... Mi nombre es eh, Juan Carlos Najera Ortiz. Vamos a hablarles hoy sobre la tuberculosis pulmonar en un trabajo que hicimos conjuntamente hace algunos meses, cuyo objetivo era eh, determinar los niveles de subregistro de eh, la tuberculosis pulmonar en los altos de Chiapas, en un trabajo que tiene aproximadamente seis años de seguimiento de pacientes. Exactamente como mencionaba Gerardo. Eh, trabajo tuvo eh, como objetivo principal eh, analizar la situación de esta enfermedad en, en el estado de Chiapas. ¿no? Eh, para empezar, pues, ¿qué es la tuberculosis pulmonar? No? Es una enfermedad que es eh, provocada por un microorganismo, por una bacteria, eh, de nombre Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad pues, se dice que ha ido eh, coevolucionando con la especie humana, es decir, que es tan antigua como, como, el, como el mismo ser humano. ¿no? Sin embargo, eh, en los últimos tiempos ha existido un resurgimiento de esa enfermedad, obviamente afectando a más sectores de, de la población. Eh, anteriormente pues, se consideraba como una enfermedad totalmente de la gente pobre, ¿no? o una enfermedad de la pobreza. Sin embargo, como les mencionaba, actualmente ha tenido un, un resurgimiento dado algunos, algunos factores eh, de tipo... Eh, por ejemplo, eh, la coinfección con otras enfermedades. Eh, en el caso de países con, por decirlo así, con, con algún grado de desarrollo, eh, en la coinfección VIH-tuberculosis. ¿no? Por ejemplo, en nuestro entorno, últimamente ha habido un resurgimiento precisamente por la, porque hay concomitancia con la diabetes eh, mellitus. ¿no? Esto ha hecho que la enfermedad tenga un resurgimiento y todo esto aunado a la aparición de cepas o de tipos de, de bacteria que son eh, resistentes a los fármacos que se usan de manera normal ¿no? y obviamente eso también no se puede eh, desligar a lo que tiene que ver a lo inherente a los, al, al manejo que le han dado los, los servicios de salud ¿no? como tal, eh, dado que esto es una enfermedad eh, prevenible pero también curable. ¿no? Sí, el, el punto más importante de los que menciona tiene que ver con el hecho de que la resistencia se ha exacerbado precisamente porque los tratamientos hacia la tuberculosis por gente que vive en poblaciones muy alejadas de los centros de salud se, ha, se hace discontinua, la gente suele abandonar el, el tratamiento a, a, la, a inicios o en la mitad eh, lo que permite que el más resistente sea la que sobreviva y se reproduzca con lo cual la línea de tratamiento siguiente la siguiente vez que se tiene que tratar la tuberculosis sea mucho más severa y provoque pues estragos mayores en la salud eh con lo cual nuevamente las ganas de abandonar el tratamiento se incrementan por eso ahora se ocupa un tratamiento que se, que se denomina TAES, que es el tratamiento acortado estrictamente, supervisado. acortado estrictamente supervisado, que tiene una duración de seis meses pero que requiere un seguimiento muy estricto por parte de las autoridades sanitarias el cual difícilmente se lleva a cabo cuando la persona vive en localidades que están o muy lejos de los, de los centros de salud, o tienen dificultades de acceso muy serias. Esos son los casos que fueron principalmente seguidos detectados en la investigación eh, a los que uh -huh. eh, aquí sí, el doctor le dio eh, Exactamente. Eh, otra de las cuestiones que también eh, remarcamos en el artículo es que, eh, como todos sabemos, eh, hay, el sector salud a nivel, a nivel oficial eh, maneja lo que le llaman algunas enfermedades de notificación obligatoria una de ellas es la, la, la tuberculosis pulmonar ¿no? y anualmente pues eh, se emiten eh, cifras estadísticas en las cuales pues se, se menciona la, la prevalencia es decir, los casos existentes en algún momento determinado y la incidencia, es decir, los casos nuevos pero también se mencionan la, la tasa de mortalidad esto obviamente son lo que se reporta a manera, de, de manera oficial ¿no? Este estudio eh, pretende ir un poco más allá, ya que eh, aparte de la visión oficial, pues también se enumeran eh, algunos resultados o algunos hallazgos eh, producto de trabajos de investigación hechos por, eh, en el sector académico y también eh, por medio de, de organismos de la sociedad civil, ¿no? Obviamente tiene esta otra visión que no es la versión oficial y por lo tanto, pues, puede dar cuenta de algunas cuestiones que tienen que ver, como mencionaba Gerardo, en la aparición, los principales factores que, que, que llevan al, a la aparición de cepas eh, resistentes a los fármacos primarios y las implicaciones que pueden tener para la población este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente todo esto con la repercusión inmediata que tiene que ver con el agravamiento del, de la situación de la tuberculosis a nivel estatal, pero también a nivel nacional, ¿no? En ese sentido, pues se... se se, se enumeran, como les mencionaba, los hallazgos que se, que se tuvieron eh, producto de, de trabajos de investigación que se hicieron principalmente en tres regiones del estado de Chiapas, la región Altos, la región Selva y la región Norte, ¿no? que, son, que si bien a, a nivel oficial son eh, zonas en las cuales de manera anual no se reportan muchos casos, no quiere decir que no existen, simplemente eh, nosotros eh, suponemos que son zonas en las cuales no se diagnostican este, eh, la mayor parte de, de casos. ¿no? Por ejemplo, a nivel, a nivel oficial, anualmente el estado, eh, perdón, la, la zona o la jurisdicción sanitaria que aporta el mayor número de casos a nivel estatal, es la jurisdicción de, correspondiente a la, a la zona Soconusco, ¿no? a, a la jurisdicción de Tapachula. Sin embargo, como les mencionaba, en la región alto, selva y norte, no quiere decir que no existan eh, más numerosas, sino que son eh, zonas en las cuales el acceso al diagnóstico, en muchos casos eh, más que un derecho a, a la salud, pues es un, es un privilegio ¿no? para algunas personas que puedan ser diagnosticadas con esta enfermedad. ¿no? Y eso significa que existe un alto y muy alto nivel de su, subregistro en, en los casos de tuberculosis y si bien ya es una enfermedad curable, el costo económico para las poblaciones es muy alto porque la enfermedad, si bien ataca a todos los rangos de edad, tiene una mayor incidencia en la población en edad productiva y reproductiva. Eso implica que las personas abandonen su trabajo o dejen de tener hijos o tengan afectaciones sobre su vida reproductiva, con costos muy altos para, la, para las sociedades, especialmente las sociedades más marginadas y más pobres. Exactamente. Otra de las cuestiones puntuales que hay que resaltar de la enfermedad, es principalmente los costos eh, económicos que tiene para la familia, pero también los costos sociales, ¿no? Cuando hablamos de costos económicos, pues se refiere a que, como bien mencionaba el, eh, el doctor Núñez hace un momento, mucho, en muchas ocasiones la unidad médica no se encuentra en la localidad, por lo tanto, eh, los, la, las personas enfermas se tienen que trasladar a las unidades, eh, en muchos casos, que están en las cabeceras de los municipios, ¿no? Todo eso con las implicaciones que tiene, en primer lugar, en dejar de trabajar, en los costos que implican para trasladarse y obviamente cuando son el único sustento de la familia, dado que la enfermedad afecta principalmente a población eh, económicamente activa, es decir, en un rango entre 15 y 45 años, eh, obviamente todo eso tiene implicaciones económicas y también en los costos sociales, ya que la enfermedad desafortunadamente desde sus orígenes ha tenido una carga social muy, muy compleja, ¿no? la estigmatización principalmente, ¿no? porque eh, les decía la, la enfermedad tiene todavía esta carga social que en muchas comunidades todavía permanece la, la estigma, ¿no? por eso las personas en muchos casos eh, no difunden o no les gusta eh, que es sus fácil. vecinos sepan eh, que tienen esa enfermedad dado el, el miedo que tienen al contagio, a toda la, la, la implicación que tienen, ¿no? desde las cargas sociales, por ejemplo en algunas comunidades dada la cosmovisión que ellos tienen, pues eh, lo, lo asumen como un castigo divino o que rompieron con ciertas reglas de comportamiento o que eh, en algún momento son eh, producto de, como le menciono, no, de, de un mal puesto. Este tipo de cuestiones no tiene una carga social importante y obviamente también este es uno de los factores que ha dificultado el, el control de, en, en muchas localidades, ¿no? O sea, va más allá del control que se le puede hacer a nivel oficial ya que también eh, están implícitas eh, cuestiones culturales, cuestiones económicas y obviamente esta enfermedad, pues como les mencionaba hace un rato ha dejado de ser eh, enfermedad característica de la pobreza porque eh, ha afectado a, mayor, a, a, a un gran número de, de, de personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, uno de los factores que eh, se cree que, que obviamente, eh, de los factores que ha, que ha favorecido al aumento de esa enfermedad, pues es la, la aparición de, del VIH, pero también cuestiones que tienen que ver con la migración, porque muchas de las personas eh, enfermas migran sin saber su estatus de salud y obviamente, eh, en el trayecto que, que, que tienen hacia los Estados Unidos, pues se les desarrolla o se les empeora la enfermedad Llegan precisamente a los, a los Estados Unidos y allá se les diagnostica, ¿no? Incluso en México no es raro que la, la, los estados de la frontera norte también sean de los principales estados Que aportan casos a nivel anual en, en, en el país, ¿no? Porque mucha de la población que diagnostican allá eh, no necesariamente son población originaria Sino que es población del resto del país, que migran hacia los Estados Unidos y tienen como una parada, ¿no?, antes de llegar a los Estados Unidos, a esos estados, con la consecuencia que tienen, que pues obviamente ahí es donde se les diagnostica la, la enfermedad, ¿no? Pues sin más, los invitamos a leer el artículo, eh, esperamos sea de su agrado, eh, alguna reflexión final. Sí, no, eh, que obviamente, eh, un punto importante como, como siempre lo, lo, lo he manifestado, ¿no? un punto importante para eh, lograr un mejor manejo y control del, de, de la enfermedad como les mencionaba, si bien son muchos los factores que determinan eh, su existencia y también su resurgimiento bueno, su resurgimiento entre comillas, ¿no? porque como les mencionaba, en Estados Unidos se creía que era una enfermedad que iba a ser erradicada sin embargo, dado los factores que, que, que ya mencionamos, pues ha hecho que, que exista un recrudecimiento de esa enfermedad. En, en México, eh, en realidad, no considero que haya tal resurgimiento, porque pues es, es una enfermedad que siempre ha estado con nosotros, ¿no? Sin embargo, eh, uno de los puntos importantes que considero a, a tomar en cuenta para un mejor manejo y control de la, de la enfermedad es, principalmente, uno de los puntos que se menciona en la estrategia tal, no que es que se le dé la voluntad política real a esa enfermedad ¿no? y que existan las condiciones necesarias tanto para las personas, pero también para las personas trabajadoras del sector salud, ¿no? que se les dé las condiciones, que se les dé todos los insumos necesarios para que puedan desarrollar todas estas acciones.